Soy Gabriel Rodríguez, como cada semana me acompaña Francisco Ramírez aquí para conducir este delicioso programa que tenemos para ustedes. Y como pueden ver, volvimos a escaparnos un rato de la oficina y en esta ocasión llegamos a un lugar muy especial. Hay que reconocer que nunca habíamos venido a este municipio. Y Panchote, en la exclusiva, dinos dónde vimos a parar. Bien, pues estamos en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y en la colonia de Guadalupe, aquí en San Francisco del Rincón. Como bien se Gabriel, la primera vez que venimos a grabar un café, echamos un cafecito desde San Pancho. Así es que vénganse, vamos a topar el de la Aquí se el de algo, el de Y en ese parque de ahí está Vamos a ver si nos abre. Hola, Bienvenidos a esta parámetro de Lucerna de Guadalupe de Vamos a echarnos un café. En sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Comenzamos. Continuamos amigos sí. de un café en Gaudium y esta semana les tenemos una portada que a mí en lo personal me fascinó, me encantó. No sé tú qué opinaste Panchote. No, estuvo excelente, sí. sí está, está excelente, ya. sí. Desde aquí yo le extiendo mi felicitación a Francisco Macías, el ahora. Cinco veces héroe de nuestras portadas en Gaudium, ya no cuatro, cinco, y esperemos que sean muchas más. En esta ocasión tenemos de portada el tema de los ángeles, servidores de la iglesia, y Panchote tuve la oportunidad de entrevistar al Padre Andreas sobre este tema. ¿Cómo te fue en la entrevista? Así es, fue un tema muy interesante. De hecho, bueno, eh, nos comentaba el Padre Andreas que ellos, como congregación de canónigos regulares de la Santa Cruz, tienen encomendado por parte de la Iglesia la difusión, la propagación de la correcta devoción y ahorita voy a decir por qué correcta porque voy a preguntar unas cosas la correcta devoción a los ángeles que en ocasiones se está un poco descuidada en la Iglesia y en ocasiones como que se nos olvida la trascendencia de su papel para la salvación de los mismos seres, de los mismos, de los mismos humanos. De hecho el Padre Andreas comenzó platicándonos que a lo largo de la vida de Cristo los ángeles tuvieron un papel muy importante como mensajeros de Dios sí. es el inicio del de de ángel Gabriel en... exactamente Me queda quedar María, ¿verdad? Ah, tu nombre por cierto exactamente, ¿eh? otra vez todo se une, todo es místico exactamente. y ahí va la pregunta y ahí va, este es, aquí es donde empiezan las preguntas ¿por qué las preguntas? yo creo que el tema de los ángeles se ha ido desvirtuando a tal grado que se ha convertido en algo místico como este la manita en la cocina para que no te falte la comida, el ojo del, voy a decir nada más el ojo porque luego nos estás a meter el ojo, para que los espíritus se vayan de tu casa, y hemos convertido a los ángeles también así, en una tienda conocida que ustedes cuando lo digan van a decir, yo conozco esa tienda, venden siete imágenes que son los siete arcángeles, ellos dicen, y que si tú tienes esos siete arcángeles en tu casa, te van a proteger de todo mal, pero aquí entra el detalle primero, si te falta uno, ya no te protegen, tienes que tener los siete arcángeles, ¿Eh? y para no. acabarla tienen nombres. Exactamente, o sea, el Padre Andreas precisaba, fuera de, fuera de la entrevista nos decía, que solamente se tiene la certeza bíblica del nombre de tres, Gabriel, Rafael y Miguel, Miguel. pero que sí había la precisión de la revelación que existían siete, ¿verdad? Bueno, pero él también nos decía que no solamente eran esos siete, sino que cada uno de nosotros, ustedes lo pueden ver en la entrevista, dice que cada uno tenemos nuestro ángel de la guarda. ¿sí? Aquella devoción que nos inculcaron desde niño, lamentablemente pues, se ha ido perdiendo, perdiendo, y es necesario recordarla que cada uno, de acuerdo con el padre Andreas, tenemos un ángel de la guarda. Sí. Y luego también, otra cosa que esa me enteré hasta que yo llegué aquí a León, ya sé una década ya soy de León, acá se me adopta. Es que la gente paga por entrar en contacto con su ángel de la guarda y yo no sabía la cantidad de dinero que llegan a pagar. Vamos a decir que hay gente que llega a pagar de 5 mil a 10 mil pesos para que los pongan en contacto con sus ángeles guardianes. ¿Para qué? No sé. No sé qué es lo que pretendan obtener, si es protección o si creen que les va a ir mejor en la vida como si fuera una un amuleto. Pero incluso el Padre Andrés te comentaba a ti que pues, no hay necesidad de dinero ni de rituales místicos. Sí, es. Porque quizás yo me imagino que en esas reuniones pues, forman un círculo en el suelo rodeado de velas con los, las alas extendidas para que entres en contacto. Pero sin embargo el Padre Andrés te dijo a ti que hay una forma más sencilla y barata ah, para entrar en contacto. Y que lo puedes hacer a todas horas, ¿eh? en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Cuál es esa manera? Pues que le digas al de mi guardia... Mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Cuídame ahorita que me voy a ir a trabajar o ahorita que me voy a ir a dormir y ya es... Exactamente. También nos decía el padre Andrés que era recitando la oración que viene en el, en el libro de Isaías, que es Santo, Santo, Santo. Entonces, también lo podemos hacer recitando la oración del libro de Isaías, que es Santo, Santo, Santo. Entonces, el tener el contacto o el dialogar con nuestro ángel de la guarda es una cosa que está al alcance de nuestras manos todos los días. Pero también el Padre Andreas nos hacía la exhortación a que fuéramos dóciles a esos ángeles para que precisamente nos ayudaran en esta relación con Dios. Así es, y yo quiero extenderles la invitación. De que si quieren aprender más, vean la infografía que nos hizo Elías Martínez ah, sí, también buena. para esta edición en la que vemos la jerarquía angelical, porque también muchas veces queremos verlos como grandes soldados que traen sendos, espadones para defendernos y tal vez no son así y eh, bueno eh, para empezar, no queremos darles sexo también eso, ya me explicaron que no, no. Las sexuales son seres espirituales, ¿Seres? y el espíritu no puede contener un sexo, puesto que es, el sexo es material. Sí además de que hasta donde me llegué a enterar si alguien puede corregirme, no existe en la Biblia una caracterización física no nadie dice, es que van vestidos, porque siempre los vemos vestidos de desbord vamos a ponerle ropa romana de soldado romano y con espadas y las alas enormes extendidas, son cosas que como lo decíamos al principio el paso del tiempo ha ido deformando esta creencia la ha ido convirtiendo en una visión popular y le perdemos sentido así que nos van los invitados a que se acerquen a que se informen y si ustedes tienen alguna otra pregunta sobre los ángeles alguna otra anécdota chistosa que tengan que compartir con nosotros, compártanla con nosotros y nosotros en el siguiente café Vamos a platicar de ella, no nos vamos a burlar, se los prometemos, solo lo vamos a platicar. Así es, continuamos en este Café en Gaudium. Continuamos amigos de un Café en Gaudium, ya nos encontramos al interior de esta hermosa parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe, y nos encontramos aquí con el señor cura de la comunidad. Padre, muchas gracias por recibirnos. Gracias, bienvenidos, mi nombre es... Pedro Solano Moreno, y pues no tengo mucho aquí en la parroquia, llevo tres años con ocho meses, que llegué el 4 de agosto del 2017, y bueno, pues hemos, hemos ido avanzando poco a poco, de hecho, ya había planes muy buenos, ¿verdad? Entonces, no sé si, si empiece a contar lo que he vivido, Ajá, ¿verdad? Uh -huh. este, en tres años, con ocho meses que llevo, pues he conocido a las personas. Lo que más se ha hecho de diferente de lo que había, pues es una, un, una reestructuración de la sectorización. Uh -huh. este, activación también de los sectores, equipos de zonas, equipos de sector. Y estábamos ya trabajando con una misión, íbamos ya hacia la misión permanente, pero, pues, se vino la pandemia y ya, se frenó todo, uh -huh. ¿verdad? Hemos ido avanzando en eso. El año pasado, precisamente, celebrábamos el, los 25 años de la parroquia, cumplió los 25 años en, en este año que pasó, ¿verdad? Uh -huh. Del 95 al... 2000, 20. 2020 Ajá. y pues había muy estaba muy bonito el programa actividades cada mes de procesiones de eventos, de eventos litúrgicos y eventos también deportivos eh, una fiesta muy, muy muy bien planeada pero fue lo mismo se vino la pandemia y lamentablemente yo me enfermé en ese mes de diciembre, que era cuando se cumplían los 25 años y pues ni siquiera estuve en la celebración. ¿verdad? Los padres que asistieron nada más y no se nos dio oportunidad ni siquiera de tronar cuentas Estábamos <risa> tomando unos puertas cuando llegó protección civil. Bueno, allá fueron a verme hasta la cama para preguntarle se si había permiso y qué sabe, en fin. Pues los 25 años los pasamos, se, se hizo solemne, no pero, uh -huh. pero no, no se hizo como esperado uh -huh. Y nos acompaña también Julia, la señora Julia Jiménez, que es Secretaria del Consejo Parroquial de esta hermosa parroquia, lo vamos a reiterar muchas veces. Sí. Si nos pudieras sí. Sí, platicar cuáles son pues, las actividades que ha realizado el Consejo durante este periodo que hemos atravesado. Pues realmente hemos tenido pocas actividades, precisamente por lo que comentaba el Padre, por la pandemia, eh, teníamos ya un plan a tres años, cuando el Padre llegó, elaboramos un, un plan a tres años, ya con reuniones, con la sectorización, con la evangelización, la misión, como he comentaba, pero desgraciadamente no pudimos llevarlo a cabo. Sí lo llevábamos muy avanzado, ¿no? sí llevábamos ya toda la organización en cuanto a, a la parte territorial y, y algunos trabajos de evangelización pero pues si tuvimos que suspender, los apostolados dejaron totalmente sus reuniones. Hay dos o tres apostolados que se reúnen de manera virtual, que siguen recibiendo sus capacitaciones, pero en general no se está trabajando. Recién ahora vamos a retomar las reuniones del Consejo Parroquial para reorganizarnos y ver qué propuestas podemos hacer y qué es lo que podemos también realizar, todo con las limitaciones que tenemos. Porque fue un periodo, bueno, es un periodo muy difícil. Nos, sí. Yo creo que a todos nos pegó y a todos nos dolió. ¿Y cómo fue, cómo ustedes vieron el sentir de la gente ya más de un año, ya estamos a más de un año de pandemia, que tuvimos que cerrar las parroquias? Pues la gente al principio quería entrar, quería venir, no se podía. Y creo que ahora es al revés, ahora ya no quieren venir, ya no quieren, ¿Verdad? Ahora sí como que están las misas y pues... Eh, se aumentó el, el número de participantes al 60% y siguen viniendo el 20 o 30%. Así es que como que la gente pues se enfriaba, ¿no? De hecho hicimos una, una misión el domingo de Ramos y el anterior, que se le llamó Misión Cruceros, donde los jóvenes y algunos otros grupos apostólicos se presentaron en los cruceros de semáforos con pancartas y y letreros que decía, este, ánimo, Cristo Dios está contigo, amo, Dios te ama, Cristo te espera y todo eso, pues sí provocó un bonito impacto y algunos un feo impacto, porque los que no son este, afines a la religión, pues ahí hasta decían cosas, ¿no? Pero otra gente, mucha gente, sí, eh, tocaba el claxon decía Dios, gracias y todo, pero fue bonita es la finalidad de esta misión, pues fue para, pues, no dejar que se enfríe la fe, Ajá. ¿verdad? Y pues ha tenido ha tenido buen, creo que buena repercusión porque pues ha aumentado el número de, de fieles un poquito más, Ajá. pero sí estamos estamos fríos en la cuestión de la fe. Ajá. ¿Cuántos, cuántos grupos, señora Julia? ¿Cuántos grupos hay en la parroquia? Aproximadamente 12 grupos apostólicos. ¿Dos grupos apostólicos? ¿Cuál es así como que el más antiguo o el que tiene mayor, no sé, arraigo aquí en la parroquia? De los grupos apostólicos, por la parte litúrgica hay varios apostolados, lo que es la catequesis, los ministros extraordinarios de la comunión, son los que tienen pues más tiempo. Eh, algunos se han ido también enfriando en el movimiento familiar, eh, se han ido, se han ido este, enfriando por la situación al grado que pues ya tienen muy poquitos integrantes. Ajá. Entonces, cuando retomemos, eh, para que sea pronto, queremos empezar con eso, revisar cuánta gente realmente comprometida nos queda para comenzar a trabajar. Ajá. Ajá. Padre Pedro, ¿cómo es la gente de su comunidad parroquial? Es una gente muy católica y pues es gente hermosa, es gente que sabe querer al sacerdote, que sabe, sabe obedecer al sacerdote, no es como en otros lugares que, que no respetan, respetan a los sacerdotes, gente católica y tradicional, ¿no? En su, en su fe, pero, pero también es gente muy sentida. Sí, si, no les, si no les haces algo, pues se sienten mucho, ¿no? De hecho, ahorita como que, como que ha habido un, un poquito de, de dificultad de aceptación con el párroco anterior y, y, y tu servidor pues que hay diferencia de trato o, o, o diferencia de concesiones en uh -huh. las peticiones, pues un poquito está por ahí la gente sentiría, pero en, en general es muy buena gente muy, un poco comprometida ¿sabes? porque no Eso se comprometen sí. mucho pero es gente muy católica Ajá. Hay, hay una cosa que pasó aquí en esta parroquia y que me pasan muy pocas parroquias de abrir. Esta parroquia creo que en pocos años se han desprendido dos parroquias de aquí, sí, que fue la de San Miguel y fue la de San Pedro y San, -San, bueno, San Pablo. Creo que de San, -San Pablo fue una parte, ¿no? una parte otro, San Miguel sí fue un poquito más. Explíquenos cómo fue esa parte, ese volverse a, a reorganizar, a reintegrar, a reacomodar, porque sí, ustedes ya sí. tenían una estructura y ahora se las cambian, ¿no? Sí, de hecho, el, el, el plan, el, el nuevo plan, pues, de la sectorización estaba contemplado toda la parroquia que abarcaba la mitad del pueblo de San Francisco, ¿no? Entonces, cuando yo llegué y se hizo la sectorización, vimos que era muchísima gente, aproximadamente los 60 mil. Y, y platicando con el consejo, dijimos, bueno, con la mesa directiva, más que nada, pues no nos va a alcanzar a ten, no vamos a alcanzar a atender todo. Aparte, pues ya es urgente pues que se promueva otra parroquia porque en realidad es muchísima gente. Y en un, pensando en un futuro, va a venir la división y nos vamos a quedar con, con sectores muchos, uh -huh. zonas muchas. Entonces, el plan que hicimos fue de, de hacer zonas. Eh, vamos a decir la parte que era parroquia de San Miguel pensando que en un futuro zonas y sectores vamos a decir la zona 1 o no, era región la región oriente, la región centro y la región poniente para, pues, pensando las comunidades que iban a quedar aquellas parroquias pero de hecho la, la promoción de, la, de las nuevas parroquias pues surgió de nosotros y cuando ya estaba yo aquí eh, lógicamente que nos ayudó nos ayudó en el sentido de que pues, eh, pudimos organizarnos mejor ¿verdad? y las demás parroquias, las nuevas parroquias pues llegó su nuevo cura ya con sus sectores, de hecho le dejamos ya su sectorización y sus zonas, ¿no? entonces en eso no batallaron pero sí batallamos mucho en cuestión de los de los integrantes de grupos apostólicos, que si se van para allá, que se quedan aquí y, y ta, de hecho todavía hay catequistas pues, que son de, la, de aquellas parroquias y quieren seguir aquí, no esa es, es una dificultad, ¿no? o ministros también, pero en cuanto a lo demás pues ya dejamos, o sea la planeación se hizo a tal grado que no nos afectara la división. Bueno, yo creo que cada parroquia tiene sus, sus historias, nos estaba comentando ahorita que ya son, ya en este año cumple 26 años 26. la parroquia. Y cada parroquia también tiene sus detalles muy particulares y muy bonitos. Y a mí me gustaría mucho que nos explicara aquí a la cámara estas lucecitas o gotas de lluvia, no sé qué son específicamente es, que está aquí a un lado de Cristo. Ah, sí, sí. Bueno, esta esta es una eh, ¿cómo se le puede llamar una. Eh, iconografía, una iconografía eh, que representa el Valle de Lágrimas. Esto lo puso el señor cura Gonzalo, cuando yo llegué, de hecho, todavía estaba poniendo una parte. El hecho de que el Cristo esté al frente, pues es la prioridad a Cristo. Después viene el Valle de Lágrimas, que hay que pasar, y después para poder pasar al... Al, al cielo, ¿no? Que es el que está. Entonces, María Santísima pues, está presente en todo eso. Entonces, entre María Santísima y Cristo, pues está el valle de lágrimas que, por el que tenemos que pasar, ¿verdad? Es, ese es el significado de esto, ¿verdad? Que... Y también a la entrada de la parroquia, por ejemplo, el primer umbral, vi que hay unas leyendas escritas y debajo está en, no sé, en otro idioma. ¿En, en el agua? ¿En agua? Son, sí, son la, las frases las frases que, que se le atribuyen a María Santísima, ¿no? Yo soy la siempre, la madre del, del Dios por quien se vive, el verdadero Dios por quien se vive, eh, con ninguna nación había hecho algo pues semejante, está ¿verdad? Son, en sí, de, ¿Están en el Sí, están en el Nicamopóguas y bueno, pues de ahí las, las copiaron para darle relevancia a, al, al, a María Santís. Están desde que se construyó la parroquia. ¿A esas están, ah, esas desde ya? están desde el final parroquia. Las ah, frases que ya traen la parroquia desde 1995. O sea, bueno. Y que nada más ha habido dos parroquias, pues, bueno, conmigo tres. tres. ¿Ah, sí? Sí, no ha habido ah, más. El padre Toño Anda. El padre Toño Anda, el padre Gonzalo y su servidor. Y pues que ellos duraron un buen tiempo y 13 años. ahí se fueron unos 25 años. No sé cuál es la parroquia y de la sí, parroquia. Duraron 13 años cada uno. Uh -huh. Señora Juan, ¿cuáles cuál son las principales devociones que la gente manifiesta aquí en esta comunidad? Bueno, principalmente, pues Nuestra Señora de Guadalupe, que es la patrona de esta parroquia. También tenemos la devoción al Señor de la Misericordia. ...al Sagrado Corazón de Jesús, son las principales... ...y en cada comunidad, pues desde luego el Santo Patrón... ...de Santa Rica, San Antonio... ...San Felipe de Jesús, Nuestra Señora de los sí, se Dolores ...y Nuestra Señora de Santa Fe también... Ah. ...son nuestras comunidades... Bien, estamos en la pila bautismal... ...de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe... Eh, ...Padre Pedro, para la gente de tu parroquia... ...y de la diócesis, que te conocen poco... ...aunque sí, en el lado norte... Que te conocen más. ¿Nos sí. podrías platicar tu ministerio? ¿Cuántos años tienes sacerdote? ¿Y en qué lugares has estado? Pues cumpliría 30 años en, el, en este julio. Y al inicio me enviaron a la parroquia de San Felipe, mi tierra natal. De Allí fueron dos años de vicario. Luego, después otros dos años de vicario en Ocampo. Y de Ocampo ya me hicieron párroco de San José del Tanque un año. Un año ocho meses, más o menos, y ya de ahí me cambiaron a, a, a León, a San Bernardo. Uh -huh. San Bernardo estuve cuatro años y medio, y de San Bernardo me mandaron a San José de la Quemada, uh -huh. ahí duré seis años con dos meses, uh -huh. después me mandaron a León porque fui operado de las cervicales y tenía contracturas, entonces me enviaron a rehabilitación y estuve temporalmente como adscrito a la parroquia de, de San Juan, uh -huh. la parroquia de San Juan en Jardines del Moral, uh -huh. por cuatro meses mientras fue la rehabilitación. Pues ya después decidió el obispo que, que en el rancho era muy difícil por andar en terracerías y decidió también como por, o no por orden médica, sino por propuesta médica, buscar que no tuviera lugares tan difíciles, de mucho brinco, y me mandó a San Pedro. Ahí en San Pedro estuve desde, desde el 2008 hasta el 2017, que fue cuando me mandaron aquí. O sea, ahí fueron 10 años casi. Nueve, nueve años con nueve meses yo creo, Ajá. y a eso me mandaron aquí, y aquí lo que llevo, ya lo dije al inicio, pues tres años con ocho meses. Ajá. En todas las parroquias me he sentido muy bien, el, el trabajo que, que he realizado, aunque no siempre estamos satisfechos, porque hay muchas cosas que, que omitimos por diversos motivos, entre ellos el... A lo mejor la falta de apoyo, de, la falta de, de, también de energías y todo, pero, pero me he sentido bien, me he sentido bien, eh, a gusto y feliz con, con, en todas las parroquias. <risa> más problemas, más problemas, pues fueron allá en, en San Bernardo con el sacerdote falso y en La Quemada con una comunidad que era muy problemática y. Pero aún así, pues, salimos adelante. Uh -huh. En ninguna parroquia me han cambiado por problemas, ¿no? Siempre uh -huh. ha sido porque por, dice el señor obispo, te necesitamos en otro lugar, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, pues creo que... Hasta ahora aquí estamos y a ver qué dicen los fieles de la parroquia <risa> <risa> más adelante. estamos <risa> con Ok, bueno, pues continuamos en este Café en Gaudium. Ya lo sabes que si te está gustando el programa, dale like, comparte y regálanos estrellas. Continuamos. en la página ¿no? y quien nos apoya mucho también para que haya una solución es una este, decir una influencer de esa página que se llama Marta Luna entonces ella, va una, ¿no? entonces, ella no, cuando vaya a la ella también lo comparte y digamos a ahorrar gente ¿no? entonces, seguidores si de siempre en pero siempre más nos, nos ayuda ¿Y por ejemplo qué es lo que también Transmitimos, obviamente, las misas, nada más una misa. El domingo, nada más es una misa, ¿sí? La misa de 10 si es la misa solemne y la misa del jueves Cuando fue la pandemia, transmitimos todas las misas y todos este, los días. Pero ya cuando se volvió a abrir los templos, ya nos transmitimos la misa de, del domingo de las 6 de la mañana y los jueves, transmitimos la misa del jueves y ya terminamos de transmitir la, la obra santa. Eso en cuanto a transmisión que vive. Pero siempre todo, por lo menos unas tres o cuatro veces a la semana, este, se procura transmitir algún mensaje. Ya sea invitación a la algo que nos haya gustado de, de una unidad, algo que nos haya transmitido. Este, ahorita estamos estoy en una campaña de concientizar a la gente de lo que se vive en la misa. Entonces, cada sábado sale un, una, una imagen de las diferentes etapas de la misa para que aprendan a a vivir misa, misa, este, pues no es que si hay que estar por ejemplo, lo de la misma misericordia se comparte el pensamiento, de, por ejemplo, del Papa entonces es tratar de evangelizar este, a través pues, de la misa o sea, sí, contenido siempre tiene la sí, contenido sí hay, pues casi casi todo eso es porque incluso el, el señor Juan Pedro también ya desde que entró la academia, se le dio acceso para que se le publicara. Y entonces, también él publica, lo sigue mucho. Este, cuando alguien se llama para publicar, rompe récord de, de la gente. La gente que se comparta lo comparte lo comparten, lo comentan. Pues sí, que se. Sí, sí, sí, que sí si llega. Este. ayer, ayer llegamos a, decía que en los últimos días había llegado a 36 mil gentes y así como 20 interacciones. Entonces, pues, o sea, creo que se De De levantarnos de medio, sí, ¿no? Así es. ¿Y qué tal ha sido aprendiendo eso? No, no, de no, no, es un trabajo. Este, porque soy ingeniero de, de formación, de sistemas, y mi hijo es, este, este es el que se carga de medios, entonces él no más de la de ver cómo lo he hizo y ya lo no ¿Es como, cómo era. Entonces, no me gustó no no trabajo, el mismo fue el que me enseñó esa recamada, este como traducir, o hacer el streaming. Entonces, no, no me gustó. ¿Utilizan algún stream directo de Facebook? o utilizan algún programa? Este, en, la, en, el, en los domingos usamos el streaming de, aquí se me fue el programa, el nombre del programa sí, sí. Pero usamos un sistema, un programa para poder estar viendo fotografías la, a la hora de camisa para estar cambiando escenas, para estar cosas que se complican mucho con el streaming normal Entre semanas ¿sí usamos un modo del celular, porque ¿No? eso es la cagada, pero la lados no ¿Qué sí, es complicado? Es qué tal? ¿Es como que dejamos de oírse o así se lo ves? Que lo ves si empezamos si para, para el cine. Sí. Esto ha sido todo por esta semana, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en este Un Café en Gaudium. No me quiero retirar sin antes recordarles que pueden adquirir su semanario Gaudium en las parroquias obviamente y en los puestos de revista de zona centro de León, Guanajuato. Y en la versión digital en gaudium.codifacleon.org Y recuerden que también pueden encontrar escuchar nuestras melodiosas voces a través de Spotify. Solo falta que nos busquen como Un Café en Gaudio. Y les agradecemos que nos hayan dejado interrumpirnos y parirnos un rato para permitirnos conocer su hermosa parroquia. Muchas gracias, señora Julio. Al contrario, gracias a ustedes por la visita. Ya saben que son bienvenidos. Gracias. Gracias. Estoy contento de que nos hayan elegido para este, este espacio de Un Café en Gaudio. El señor les bendiga, el señor les proteja, acompañe siempre en esta labor tan bonita que están haciendo. Gracias a todos y estamos con ustedes. Así es, llegamos al final de un programa más en un café en un amigos, desde San Francisco del Rincón. Estén atentos porque estamos en el mes de abril y tendremos un festejo muy especial para los niños, pero eso lo sabrán en el siguiente programa. Finalmente, Padre Pedro, hoy damos la bendición para nosotros y para los programas que nos ven. Bueno, pues, que el Señor esté con ustedes, sí, sí, sí. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre poderoso Padre Espíritu Santo. Deseamos ustedes que el mes que siempre, amar. pues es mes de abril, para muy bonito tenemos mi cumpleaños, ¿verdad? Sí, en este mes, ya mero, ya mero no digo cuando. Gracias, Dios los bendiga. Pues, Todo. Bien,